residentes en el sector Getsemaní de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven a la falta del servicio de agua potable. Esto a pesar de los constantes reclamos al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA. Y Aquí el agua antes no se iba. Aquí había agua 24 horas al día. Ahora ya tenemos más de una semana sin agua. Comenzaron poco a poco, después que instalaron la, la, el centro de la ciudad, a nosotros nos dejaba olvidados. Lo que la luz y el agua, este, nuestro sector no es de problema, pero cuando, cuando nos revoltemos se va a soltar de melo Aquí todas penas, eh, por lo menos estando el tanque tan cerca y que en este, en, en este sector no, no, no llegue el agua, tú sabes. Eso es China que llega, si llega por ejemplo el sábado, ya el domingo, lunes, martes, no vuelve jamás. Mira, ahora mismo todas las llaves, yo voy a tengo esas llaves, no hay nada de agua. Para las cisternas aquí están 8 o 10 en el agua. O sea, a ver qué pasa, que se ponga las pilas, tú sabes, las autoridades aquí de Napa. En los últimos días, diversos sectores han denunciado la falta de este preciado líquido de vital importancia. A esto se suma el agua contaminada que llega a cientos de viviendas. No, no el mismo problema es que llega y si llega un poquitico, ve, yo vivo ahí en la segunda y ya no sube. Porque es muy poquito lo que llega. No sé no, que va, bien, pero yo llega, pero poco, ¿qué ves? a veces. Para NTN su noticiero regional Giovanni Paulino